Hola, tenemos un gran mensaje esta semana para ti. Nuestra no religión, es una relación. Y vamos a basar en el Salmo 73, 28. Y nos dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. ¿Recuerdas cuando tú comenzaste estos hermosos caminos? O si estás comenzando, qué hermoso y maravilloso es que estés contando las obras del Señor. Y algo maravilloso de este versículo es, acercarme a Dios es el bien. Recuerda que en cualquier momento alto o bajo, el Señor siempre va a estar contigo. No importa eh, el percance, no importa la situación, como lo dicen, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. paz El Señor siempre nos va a dar esa paz, esa tranquilidad. He puesto a un Jehová. El Señor, mi esperanza. Esa esperanza que tú debes de poner, esa esperanza en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa. Si son inconversos, esa es tu esperanza. Señor, va a hacer la transformación en cada uno de ellos, hasta en ti misma o en ti mismo. El Señor va a ser esa transformación. Vas a, Él te va a ayudar a dejar esos problemas de drogadicción, pornografía, alcoholismo, cualquier cosa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 el Señor te está diciendo, no temas, yo te ayudo, no conviertas esto en una religión, conviértelo en una gran relación, porque yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, yo te sostendré con mi mano derecha, el Señor te dice, Él, con la justicia del Señor va a estar contigo, no importa lo que te hayan hecho, no importa lo que hayas pasado, pero el Señor te dice, no temas, yo te ayudaré. Y en Santiago 4.8 nos dice, acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros, pecadores, limpia las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifica vuestros corazones. Ahí el Señor nos está diciendo, ¿cómo están vuestros corazones? ¿Estarán bien? O esa relación se está convirtiendo en una religión y por eso te has apartado del Señor. El Señor se está diciendo una vez más, no es religión, es una relación de mañana, tarde, noche, de todo el tiempo, no de un domingo, no de un miércoles, no de un jueves. O el día que tú vayas a tu congregación, no es decir, pastor o líder, ora por mí. No, la comunión es con el Señor, la relación es con el Señor. Y algo ya para finalizar, en Jeremías 23, 23, mira lo que nos dice, yo soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Mira lo que dice, lo que te dice el Señor Jeremías 23, 23, resáltalo, polo en negrilla, Jeremías 23:23 23, 23, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde, desde muy lejos. Él es un Dios de cerca, Él es un Dios que nos ha dicho que Él se va a esforzar, que Él va a estar con nosotros, que Él va a hacer todo lo que esté en su, entre sus manos porque Él tiene el control de tu vida, el control de tu esposa, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, hasta en tu trabajo, tranquila, tranquilo, que lo que está pasando es por alguna relación una razón grande y poderosa. Recuerda, esto no es una religión, es una relación grande. Y recuerda seguirnos aquí donde está esta pantallita, ahí sale los contactos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Puedes contactarnos, puedes escribirnos y darle siempre la gloria, la honra a Nuestro Señor.